Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975 y esto es un vídeo para jugando en .com. Hoy, como podéis ver, os traemos Total War ROM Remastered, que como sabéis, eh, bueno, pues acaba de salir hace poquito para nuestro sistema operativo y os lo traemos gracias, eh, pues como suele ser habitual con los juegos de Total War, gracias a Feral Interactive, que... Aprovechamos ahora el momento para agradecerle que nos haya facilitado eh, esta copia del juego para realizar este vídeo y eh, ya os lo adelantamos ahora dentro de un par de semanitas, dos o tres semanitas, una completa revisión del juego que podréis encontrar en nuestra página web. Bueno, pues nada, vamos a empezar, no vamos a alargar más la cosa eh, porque este es un juego que necesita mucho tiempo para ser digerido y eh, lo único, bueno, pues comentaros... Eh, las opciones gráficas que con las que vamos a jugar que como veis bueno pues tiene un ajuste alto hay un ajuste más alto incluso que sería el ultra pero bueno nosotros vamos a jugar en ajuste alto y eh, comentaros bueno pues que también disponemos eh, de un apartado multijugador en el apartado multijugador bueno pues eh, tenemos el apartado multijugador online como es lógico con el que podremos jugar con personas a través de internet eh, y bueno, en este caso hay que decir algo con respecto a esto: que podremos jugar con personas que jueguen eh, a, a, a Total War ROM Remastered, eh, tanto en Windows como en Mac, y por supuesto en Linux. Va a haber un soporte eh, multiplataforma para, para el multiplayer, va a haber, no, lo hay. Y después, por supuesto, pues tenemos la opción de jugar en LAN: tenemos online y LAN. Aquí tenemos la, la, la, los, dos, los dos apartados de, del menú luego también bueno pues eh, podemos jugar eh, una nueva partida en, en, en jugador en single player en un jugador como de, que esto es español bueno me estoy liando eh, tenemos eh, la oportunidad de jugar pues eh, por supuesto la campaña imperial podemos jugar batallas históricas batallas personalizadas y batallas rápidas nosotros vamos a jugar la campaña imperial y bueno, pues como veis, aquí tenemos las diferentes facciones. Eh, en este caso, bueno, pues tenemos disponibles tres facciones, los Julios, eh, los Brutos y los Escipiones. Como veis, bueno, si os fijáis en el mapa que está a la izquierda, eh, pues corresponden a diferentes zonas de la península itálica. Nosotros pues vamos a, por ejemplo, pues a jugar con, eh, con los Julios, que son los primeros que nos salen. Y bueno, pues luego hay más facciones que veis aquí, pero que están bloqueadas en este momento. Con respecto a eso, os tengo que comentar que, bueno, cada vez que derrotemos a una facción en, en la campaña, pues se nos facilitará, bueno, se nos, facilitará, no, se nos desbloqueará esa, esa facción y podremos jugar la campaña correspondiente a esa facción. Vale, bueno, luego también hay un truco por ahí en el lanzador del juego, eh, pues que si marcamos una casilla también nos desbloquea todas, pero vamos, que así que pierde un poco la... La gracia. Y bueno, pues nada, vamos a jugar una partida. Como veis, bueno, vamos a jugar en nivel fácil para no complicarnos mucho la vida. Y ahí iniciemos la campana ya. La campana, la campaña. Vamos allá. Tenemos una pequeña introducción. Dioses, odio a los galos. Mi abuelo también los odiaba. Incluso antes de que le sacaran los ojos. Que por lo que, que estoy viendo bueno, pues está realizada con si no el propio buen. motor del juego. Que sí. como veis pues, se ve genial. De es una de, de las mejoras no. que ha recibido Roma este, no este rom. Por ello estoy aquí como líder de los judíos Para llevar el orden romano a los apestosos galos. Venganza. Esa también es una buena razón. Esta guerra bueno, antes de continuar, garbos, no comentaros, su... esto es una remasterización, no es un remake. Acabe. Por lo tanto, los lo que nos vamos a encontrar es el juego poder, original, poder, poder con ropa. ciertas correcciones, ciertos añadidos, ciertas mejoras, pero sigue siendo el juego Ensenado, original el Rome griegos, que nos encandiló en su día hace ya, pues ya demasiado tiempo quizás, pero que bueno que, que sigue bien, siendo igual de divertido. Después de todo, si fuera un remake bueno pues sería. Completamente rehecho el juego, pero no es el caso. En este caso es una remasterización. Y bueno, pues aquí tenemos una pantalla de carga. Bueno, pues aquí tenemos el mapa, que como veis, si conocíais el Rome original, pues ya podéis observar que ha cambiado bastante, es mucho más actual. Si conocéis, eh, bueno... Si, si estáis acostumbrados a los juegos Total War de, de los últimos tiempos, pues podéis comprobar que, que está muy mejorado, ¿vale? Y por supuesto, bueno, pues podemos acercarnos, alejarnos, y si seguimos alejándonos, pues nos pone este mapa en 2D, en el cual, bueno, pues podemos ver las diferentes facciones, eh, los que estamos en guerra con ellos, donde hay, pues, aldeas, pueblos, urbes, demás, ¿vale? Aquí, bueno, pues... Ahora si volvemos con el ratón, acercamos y volvemos al mapa en 3D. Esto sería uno de los, de los nuevos añadidos. Luego, por supuesto, bueno, pues la interfaz ha sufrido bastantes cambios. Eh, tenemos, eh, bueno, si os fijáis aquí, un acceso directo al, al mapa. Y eh, bueno, ahora todo es mucho más claro. Aquí tendríamos, por ejemplo, el listado de las ciudades. Eh, tenemos Arretio, Arimino, que serían nuestras ciudades, con los Julios, con las que vamos a empezar, y luego las diferentes tropas que podemos bueno, explorar así poco a poco. vale Esto ha, ha sido muy mejorado y actualizado para ir un poquito con los tiempos. Bueno, una cosa que os puedo ir comentando eh, antes de, de empezar a jugar. Es que el juego, eh, aparte de traer el ROM Total War remasterizado, pues incluye también eh, las DLCs Barbarian Invasion y Alexander, ¿vale? O sea que si os compráis el juego os va a venir completito, completito. Y nada, vamos a, a ver qué, qué es lo que tenemos por aquí. Tenemos, como os decía, dos ciudades en las que, bueno, pues tenemos eh, determinadas cosas determinados edificios que nos van a permitir bueno pues eh, hacer determinadas unidades o tener pues yo que sé más producir más eh, alimentos y eso bueno pues facilita obviamente pues eh, el, el que la ciudad crezca y, y bueno pues eh, aquí tenemos en esta pantalla eh, los consejos que nos van a ir dando poco a poco es pues, este esta, esta chica que está aquí en la esquina y luego, bueno, pues aquí tenemos eh, la página de ayuda con las opciones y demás. Y aquí tenemos, bueno, pues alertas, noticias, reportes y la misión que tenemos que, que realizar. Aquí es donde nos saldrían las misiones, quizás es la parte más importante. Y nos dicen que tenemos 10 turnos para atacar este enclave, el enclave de Segesta. ¿Vale? Bueno, pues nada. Vamos entonces a preparar ese ataque ya para, para ir rápido y a saco. Y eh, lo primero que podemos hacer, por ejemplo, sí, es coger no. un espía y mandarlo a, a esa ciudad para que, para que eche un ojo a ver qué, qué, qué defensas tiene. Después, por ejemplo, pues tenemos, eh, tenemos también eh, diplomáticos que también podemos enviar a, a otras ciudades hacer preposiciones diplomáticas en lo cual yo os aviso que soy malísimo vale y por supuesto tenemos los ejércitos que es lo que lo que más mola aquí eh, por ejemplo tenemos dos ejércitos y con ellos bueno pues podemos ir a atacar el pueblo de ahí al lado vale los unimos en uno solo y, y podemos eh, pues mandarlos a, aquí a, a este pueblo a Segesta aunque primero vamos a dejar que llegue el espía para ver qué es lo que pasa también podemos ir eh, ampliando cosas en el, en los pueblos que tenemos. En este caso, los pueblos grandes. Pinchando aquí, pues nos muestra las diferentes opciones que tenemos de construcción. También podemos pinchar en este otro, que sería lo mismo. Y bueno, pues eh, podemos, por ejemplo, construir una casa de comerciante y, eh, pues, unas carreteras pavimentadas para, para movernos más rápido. Y luego, bueno, pues en el pueblo de al lado, en Arimino, o, eh, pues aquí podemos eh, también construir más cosillas. Vamos a, por ejemplo, a construir cultivos comunales y, y un templo. También, por ejemplo, este templo que tenemos aquí, el altar de Baco, nos, nos va a don, dar una bonificación al orden público de lealtad del 10%. ¿vale? Esto es especialmente útil en ciudades, por ejemplo, pues, que acabamos de conquistar y que la gente pues, está a mosca con nosotros. Luego también podemos, eh, por supuesto, eh, contratar unidades eh, militares. Eh, tenemos aquí pues, el panel de reclutamiento y en este caso pues, en esta ciudad tenemos tres campesinos, eh, guardias de la ciudad y diplomáticos. Nosotros por ejemplo pues, vamos a contratar a un par de, de guardias de la ciudad en esta en, en, en, en Arimino y en Arretio pues eh, por ejemplo pues, vamos a contratar asteros y, y un virreme. Y luego, bueno, pues tenemos también unidades eh, marítimas con las cuales pues podemos darnos una, una vuelta por el mapa. Y, y bueno, pues una vez tenemos todos los movimientos hechos, hemos decidido qué construcciones vamos a realizar, a dónde vamos a mandar a nuestros espías y diplomáticos y nuestros ejércitos, por supuesto, pues avanzamos un turno más. Aquí vemos la, los diferentes... Saludos las diferentes facciones que, que se van moviendo por el mapa durante la finalización de nuestro turno y aquí, bueno, pues la Galia nos está ofreciendo eh, derechos de, de comercio y nosotros, bueno, pues, ¿por qué no? Vamos a decirles que sí. Muchas gracias. Vamos a aceptar derechos de comercio, aunque seguramente después tendremos que, que pelearnos con ellos un poco. Bueno, pues vamos a seguir, por ejemplo, moviéndonos con, con nuestro barquito por aquí para, para explorar un poquito el mapa. Ya hemos encontrado una ciudad. Aquí otra ciudad más. Y, y esto que son Cartago. ¿vale? Deben ser cartagineses. ¿no? no nos vamos a pelear con nadie por ahora. Vale. Y, y luego, bueno, pues tenemos a este a este diplomático que podemos mandar por ejemplo aquí a Mediolano. Mediolano, para quien no le sepa, es el actual Milán. Si pulsamos más rápidamente la animación, bueno, pues no hace la animación y seguimos hacia adelante Actualmente tenemos como decíamos antes derechos de comercio y bueno, pues aquí podemos ofrecerle diferentes cosas, le podemos decir que nos entreguen una región, que, no, que hagamos una alianza para atacar a otros, ...pedirle tributos y demás. Podemos, por ejemplo... Eh, ...nosotros, pues... Eh, ...pedirle que nos entreguen... ...una región... ...y, por ejemplo, pues que nos entreguen... Eh, ...yo qué sé, pues... Eh, ...este mismo, medio lano Le damos... Eh, ...aquí, una propuesta muy exigente... ...y ahora, pues... Eh, ...por ejemplo, podemos efectuar... ...un pago decimos por ejemplo que le damos 600 eh, de, y, y bueno pues eh, le mandamos esta petición no nos van a aceptar ni de ni de coña pero bueno para probar absurdo no ves como es lógico no van a entregar una ciudad a cambio de 600 600 de dinero bueno pues nada esto sería lo, lo que sería el, el tema de la diplomacia eh, después también tenemos, eh, como, como, como antes os decía, el espía que lo mandamos a la ciudad. Y ahora, por ejemplo, si pinchamos en, en el panel de la ciudad, pues eh, aún no nos deja ver nada. Supongo que hasta el próximo turno no nos permitirá eh, pues, ver las unidades. ¿ah? Bueno, sí, sí, sí que nos deja. Aquí está. Tiene 120 eh, partida de guerra. ...y campesinos bárbaros otros 120... ...aún son bastantes... Son, ...tienen un número grande pero bueno... ...son unidades poco, poco importantes... ...bueno pues nada... Eh, ah, ...podemos comenzar ya el ataque a, a Segesta... ...enviamos a nuestras tropas... Y, eh, ...y bueno pues podemos realizar un asedio... ...en este caso no va a ser necesario... ...porque no, no tiene murallas la ciudad... ...por lo que podemos entrar... ...como, como, querad, como queramos... ...como periquito por su casa... Y nada, eh, simplemente le damos aquí a saltar y ya nos presenta lo que es el, la pantalla de, de, batalla, de batalla. Aquí vemos pues, nuestras tropas de un lado y las tropas del enemigo del otro. Y bueno, pues el equilibrio de las tropas entre ellos. Luego, bueno, pues aquí tenemos, eh, podemos retirarnos, luchar, eh, y dirigir nosotros mismos la batalla o hacer una batalla automática lo divertido obviamente va a ser dirigir nuestros propios ejércitos en el campo de batalla que es lo mejor del juego y eh, bueno pues tenemos una opción más que juraría, nos no lo quiero asegurar antes no estaba en el anterior eh, en ROM y es que podemos luchar de noche vale, vamos a marcarlo por ejemplo para ver cómo es y le damos y bueno pues comenzaría la batalla pantalla de carga Y aquí estamos en el campo de batalla, una vez más, con todas nuestras tropas de noche y a puntito a puntito de atacar la ciudad o, el, o la aldea de Segesta, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos nuestras tropas. Antes de nada, bueno, pues deciros que una de las mejoras que tiene el juego es el tema de la cámara, que es muchísimo más fácil de manejar que antes. Podemos, por supuesto, alejar, acercar, nos podemos mover con el botón central del ratón, Libremente con la cámara y con VSAD. Fijaos, por ejemplo, en el, en el detalle de las unidades. Vamos a bajar, por ejemplo, y ponerlas así de frente. Fijaos, han mejorado una barbaridad todas las unidades. Esta es una de las mejoras de, de la versión Remastered. Y bueno, pues también, si le echáis un ojito, eh, fi, os fijáis que eh, las unidades eh, son diferentes. Cada una, aunque formen parte de la misma, de la, del mismo grupo, eh, no tienen todos la misma cara y el mismo aspecto, varían, vale esta es una de las diferencias eh, con respecto al anterior rom y luego bueno pues también aparte de, de eso pues eh, los efectos de, de luz eh, que podemos ver por ejemplo en el suelo el, las antorchas iluminan el suelo dinámicamente y, y bueno pues eh, nada tenemos aquí más tropas aquí por ejemplo esto que son arqueros Lesteros. Fijaos en el detalle de las tropas que pasada un detalle impresionante y, y bueno, pues nada, más cosillas que os puedo comentar de este de este ROM es que por ejemplo bueno pues eh, ha sido adaptado para las nuevas resoluciones de, de los ordenadores actuales, es decir, que ahora vamos a poder disfrutar del juego en 4K, en Ultra HD, también, por ejemplo, en pantallas ultra wide screen, ¿vale? o sea que ya da igual que la, la resolución que tengáis que vais a poder aprovechar el juego y nada, señores, vamos a empezar a mover tropas, vamos por ejemplo a hacer grupitos, vamos a por ejemplo a juntar a todos los todos los asteros en un grupo, le damos por ejemplo el grupo número uno y luego por ejemplo pues los arqueros en otro grupo grupo número 2 bueno, arqueros, ¿quién dice arqueros? ¡Ey! ¿qué pasó? Que me los ha unido todos vamos a ver 1 1 2 3 4 quiero que sea el 1 el 2 quiero que sean estos y vamos a poner por ejemplo poderes. el 3 estos piqueros ...y los generales, por ejemplo, pues el 4... ...ya los tenemos todos agrupados... ...y ahora, por ejemplo, pues lo que podemos hacer... ...es ir moviéndolos todos poco a poco... ...hacia adelante, acercándolos a la aldea... ...y, y colocándolos, vamos a ver, los vamos a colocar... ...así, estiraditos... ...y ya, como veis, pues se van moviendo ellos solos... ...fijaos en las animaciones del movimiento... Es que levantan polvo al moverse. Ahí los tenéis corriendo hacia la batalla. Conocedores de, de, su, de su segura victoria. Y nada, bueno, como siempre, tenemos la opción de acelerar el tiempo para no quedarnos ahí tullidos esperando a que nuestras tropas lleguen a su destino. Y por supuesto, volver a a ponerlo normal cuando queramos o incluso pararlo pues si queremos pensarnos la estrategia que vamos a seguir vale bueno pues nada primerito que vamos a hacer es mover las tropas de que disparan a distancia y los vamos a llevar por ejemplo pues hasta aquí adelante y vamos a poner detrás o delante de ellos pues tropas de, de, de asalto a los asteros no sé qué pasa, que no me los dejas tirar, ahí nos vamos moviendo poco a poco y por ejemplo, pues podemos mandar a los generales que van a caballo que vayan yendo por la parte de atrás del pueblo para atacarlos por la retaguardia cuando estén, cuando estén despistados ahí vemos ya como comienzan a atacar tenemos que tener cuidado con los con los arqueros que no nos los machaquen y cuando veamos que vienen a por nosotros pues los retiramos del campo de batalla y los ponemos en una posición más retrasada y dejamos pues a, a nuestras tropas a nuestra infantería pues que, que se haga cargo de ellos ahí está ahora vamos a por ellos con nuestros asteros Que estos asteros, los asteros romanos tienen una ventaja muy grande. Si os fijáis, también lanzan, eh, tienen lanzas para, para atacar a distancia. ¿vale? Creo que se llamaba, si no me equivoco, Pilium. Vamos a mover también, tenemos por aquí a los lanceros, vamos a llevar aquí a esta zona. y ataca, fijaos como lanzan, lluvia de lanzas, ya por el camino ya se pierden unos cuantos y ahora ataque cuerpo a cuerpo, esta es una de las ventajas de estas unidades romanas y bueno pues como veis pues comienza la batalla tanto por ejemplo pues podemos enviar a la caballería que ataque por detrás dejemos que, que se encarguen de ellos y ahora vamos a por ellos ya con la caballería vamos a rodearnos un poquito Ay, ¿qué he aquí bueno, la unidad caballería como ataca, vamos a acelerar un poquito el tiempo para que sea más dinámico el juego y no nos echamos aquí dos horas, ahora vamos a atacar también con los lanceros, los lanceros como es lógico eh, siempre son más adecuados para atacar eh, pues caballería, Y bueno, le estamos dando, como era de esperar, una auténtica paliza. Este es un punto de. Este es un punto de, de captura, ¿vale? Creo que si nos echamos tres minutos en él y no nos echan de él, eh, ocupamos la ciudad. No estoy muy seguro porque aún no, como es lógico, aún no he podido jugar, pero vamos. Hemos ganado la, la batalla claramente y el enclave de esa gesta ya es nuestro. Esta ha sido nuestra primera batalla en este Rome Remastered. Y ahora continuaremos con, con la partida. Ahora la, la, la pantalla de carga ha sido mucho más rápida porque bueno pues ya, ya estaba precargado. Y tenemos tres opciones: tenemos la opción de ocupar el enclave esclavizarlos para dispersar eh, su población a las diferentes ciudades o eh, exterminarlos y masacrarlos y que no quede nadie, ¿vale? Con lo cual obtendríamos pues más dinero. Nosotros por ejemplo en este caso vamos a ocuparlo y ya tenemos un nuevo enclave en el que bueno pues eh, ahora mismo no tenemos ninguna construcción. Lo que vamos a construir es la casa del gobernante para que eso nos permita construir más edificios que luego pues nos faciliten se pues construir eh, unos cuarteles o lo que sé pues comerciantes carreteras lo que lo que haga falta bueno pues ya hemos capturado este enclave de esa y si os fijáis bueno pues eh, aquí tenemos los diferentes informes de las unidades que hemos, hemos ido hemos ido ganando y los ingresos que en este caso pues han sido ...negativos porque, porque bueno pues hemos gastado bastante dinero en edificios. Aquí tenemos información diplomática de, del resto de las facciones... ...y aquí eh, pues nos indica pues que hemos tomado el enclave... ...y que el Senado comprueba con agrado que has tomado este enclave. Se te concederá una recompensa por tus esfuerzos. Se te ha otorgado un presente de 5.000 denarios. Perfecto, genial. Hemos ganado 5.000 denarios... ...que de ahí viene la palabra dinero... Y, y luego bueno pues eh, nos indica también pues que hemos tenido aquí eh, éxito con nuestro espía que, que se ha infiltrado y que espera nuevas órdenes también nos dicen que tenemos una ruta bloqueada que estaría aquí el almirante este que no se puede mover porque tenemos delante a esta, a esta tropa cartaginesa y bueno pues vamos a volver por ejemplo pues a, hacia acá no podemos movernos no tenemos movimiento Borramos todos los avisos. Y, y bueno, pues nada, pasamos el turno. A ver qué es lo que pasa. Bueno, pues vemos que tenemos aquí un nuevo aviso. Y el nuevo aviso es que tenemos una nueva misión. Que tenemos que tomar el enclave de Calaris. El senado te pide que tomes este enclave por la gloria del imperio. Tendrás prioridad para ocupar un cargo. Vale, y Calaris está aquí. Vale, y pertenece supongo que a los cartagineses con ese... con ese. Bueno, pues nada, eh, tenemos que tomar este enclave y supongo que para ello pues necesitaremos utilizar eh, pues, nuestro barco. Lo primero que tenemos que hacer, como es lógico es eh, ir con nuestro barco a, a buscar a nuestras tropas entonces lo primero que vamos a hacer es moverlo y también vamos a eh, coger pues a, a parte de nuestras tropas que acabamos de utilizar aquí en este asalto pinchando aquí en este botón pues nos muestra las tropas que hay en la ciudad y eh, bueno la gente que vamos a aprovechar ya que estamos aquí para moverlo a nos deja moverlo vamos a ir irnos a, a espiar a, a otro lugar por ejemplo pues eh, a medio las tropas estaban aquí y vamos por ejemplo pues a coger a este a este general y eh, por ejemplo pues no, vamos, tenemos que dejar alguna tropa siempre en la ciudad vale es interesante dejar alguna tropa vamos a ir por ejemplo pues esto. y ya lo vamos a ir moviendo en dirección a, a, al barco estos ya los tenemos embarcados y vamos eh, lo que podemos hacer es ir moviendo este barco eh, pues en esta dirección y así pues eh, juntarlo con este y atacar ya directamente pero bueno tenemos turnos de sobra para, para poder realizar esa acción Aquí tenemos más informes de fin de turno, de, la, de, los, de los sitios que hemos, eh, bueno, de las edificaciones que hemos hecho, la, la, las guerras que se han declarado por resto de facciones, bueno, más avisos y vamos a repasar un poquito a ver si podemos hacer alguna cosa más por aquí. Como veis, bueno, pues ahora aquí está justo eh, tenemos más opciones de construcción y creo que lo principal que podemos construir para empezar es una, una empalizada que tenemos ahí al lado a, a, los, a los galos eh, que seguramente en algún momento nos van a dar algún tipo de problema y eh, por ejemplo pues yo qué sé un cuartel para poder construir alguna tropa también estaría bien eh, eh, y luego, bueno, pues aquí eh, en esta otra ciudad, esta va a construir carreteras pavimentadas, pero podemos decirle, por ejemplo, pues que construya, eh, pues no sé, cultivos comunales, por ejemplo. Esto todo obviamente, yo lo estoy haciendo ahora un poco así a voleo, simplemente para que veáis, pero bueno, lo lógico sería pararse a leer todas estas opciones que te, que te da cada vez que escoges algo, para decidir pues lo, lo que más te conviene según la situación que tengas vale y, y luego bueno pues eh, también vamos a, a contratar eh, por ejemplo pues algunos guardias de la ciudad y, y en esta otra ciudad pues bueno ya tiene aquí dos construcciones vamos a construir también eh, algo para construir aster, para para entrenar asteros Y, y bueno, qué más podemos hacer? Tan, tan, tan, tan, tan. Tenemos a este muerto de risa aquí. Lo vamos a mandar, por ejemplo, pues a explorar hacia este lugar, hacia esta zona. Y, y vamos a ver, este, ha llegado aquí o no. Sí, sí, que ha llegado y ya nos dice más o menos qué es lo que hay. De acuerdo. Bueno. Pues nada, esto ha sido este turno. ¡Flota preparada! Y ¡Avanzamos! Bueno, ya podemos mover a estos. El almirante Lucas. Y vamos flota a preparar aquí a estos. Me incorporo a la flota. El próximo turno ya, ya podremos atacar. Incluso tenemos aquí... Eh, creo que ya podríamos incluso desembarcarlos. Ahora que lo pienso. A ver... El próximo turno podríamos desembarcarlos. Y tenemos aquí... los vamos a desembarcar y luego vamos a mandar a, a, a esta tropa a atacar a, a estos barcos. Bueno, a esta tropa no, a esos barcos. Nuestros barcos atacar a los barcos eh, enemigos. Bueno, vamos a ver entonces eh, qué más podemos hacer. Bueno, aquí hay un botón eh, muy interesante en el cual vemos eh, las cosas que podemos ir construyendo poco a poco en la ciudad y que nos van a permitir, pues, crecer como como pueblo para convertirnos, pues, en ir evolucionando estos pueblos hasta conseguir que sean una ciudad, una urbe, una metrópolis, ¿vale? Y, y bueno, pues eh, vamos a ver si podemos construir algo más. Aquí está pendiente de construcción el cuartel. Vamos a decirle, por ejemplo, pues eh, que construya, eh, yo que sé, pues carreteras para que nuestras tropas se muevan más rápidamente entre ciudades. Y aquí, bueno, tiene esto pendiente. Esto pendiente, lo vamos a dejar así. Hay una cosa eh, muy interesante que, que bueno que, que podéis ver en, en esto de la ciudad. Y es que eh, cada ciudad le podemos poner diferentes tipos de impuestos. vale Si estamos mal de pasta, le podemos subir los impuestos. O en cambio, por ejemplo, si vemos que la gente está muy descontenta, podemos eh, bajar los impuestos para que, para que suba. Fijaos, esto sería... ...lo contenta que está la gente con nosotros, ¿vale? Le vamos a dejar por ahora los impuestos normales... ...porque no estamos mal del dinero, no tenemos ningún problema... ...lo vamos a dejar así, ¿vale? Y luego, bueno, pues aquí tenemos... ...otra ventana, otra ventana, otro botón... ...en el cual, pues, podemos ver los diferentes detalles... ...de cada uno de los enclaves, ¿vale? Tenemos, bueno, pues algo parecido... ...en cada una de, de las unidades... ...que nos da detalles sobre ellas... El juego tiene una cantidad de información abrumadora y vamos, que no nos vamos a poner aquí ahora a, a repasarla porque si no nos dan aquí, ya nos van a dar las 11 o las 12. Eh, o sea que no nos vamos a, a molestar, no nos vamos a estar aquí. Listos para Bueno, vamos a avanzar un turno más. pasan los diferentes pueblos y aquí tenemos a nuestro diplomático que anda de paseo descubriendo cosillas vale aquí había una ciudad y podemos ir a, a esa ciudad pues ofrecerles cualquier cosa y ahora lo que sí podemos hacer es desembarcar las nuestras unidades Ahí no se puede navegar, capitán. Ahí no se puede navegar, capitán. No nos deja. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer entonces es desembarcarlos sí, así. Ya los tenemos desembarcados y por lo tanto ahora ya podemos atacar con nuestras unidades a esta facción neutral que ya nos avisa de, de que si le declaramos la guerra, pues que nos preparemos. Hay muy poquitas unidades, por lo que estoy viendo. Y por lo que se ve, bueno, pues tampoco hace falta construir ningún elemento de, de asedio. Entonces ya podemos atacar directamente. En esta ocasión, bueno, estoy viendo aquí que no nos deja hacer una batalla nocturna. Vamos a ir sobrados, como la anterior ocasión, incluso más. Y allá vamos. Básicamente supongo que esta ciudad nos la mandó a conquistar para que aprendiéramos a mover las unidades por el, por el mar. Bueno, pues nada, aquí tenemos ya una ciudad un poco más cañera, pero como veis no tiene ningún tipo de, de murallas, por lo que no vamos a tener... Problemas para atacarlos. Vamos a hacerlo lo de siempre y es agrupar Astero, eh, los diferentes tipos de unidades Astero. en diferentes botones para, para poder acceder a ellos más rápidamente. Vélites. Vélites. Vélites. Unidades, Tres. Cubanca, bueno, pues nada. Como siempre avanzamos con, con las tropas. ...todas juntas al principio... ...y los vamos acercando a la ciudad... ...y luego ya iremos moviéndolas... ...de forma independiente... ...vamos a acelerar el tiempo... ...para no estar aquí... ...esperando un montón de tiempo... ...a, a realizar las acciones... ...ahora ya los tenemos colocaditos... ...bueno, si os fijáis... ...hay efectos de... ...de luz según el momento del día y de sombras, estas cosas son también nuevas, eh, corresponden a la remasterización y vamos a avanzar por ejemplo pues con estas tropas vamos acercando a la ciudad ponemos a los asteros la retaguardia también dejamos por cerca a los lanceros por si tienen caballería, que la verdad es que no sabemos si tienen caballería creo que no, pero bueno muy mal defendida esta ciudad como veis el juego, bueno, no es que sea un desfase gráfico porque obviamente es una remasterización, si lo comparamos con o de los actuales de Total War pues el, como por ejemplo pues el último que hay de, de, lo, de los vikingos o, o, de, o de los chinos pues eh, no, no, van a tener mucho mejores gráficos que estos obviamente pero la remasterización la verdad es que le ha sentado bastante bastante bien bueno pues nada vamos atacando, poco a poco nos vamos a ver, junto, en fila. Sí. ¡Venga, amigo! ¡Listos! Tenemos que ir moviéndonos poco a Rápido. poco. ¡Rápido! Sí, sí. ¡Aprisa! Sí, sí. Pues podemos coger a nuestra caballería y como siempre pues utilizarla para dar una sorpresa por la retaguardia acabando con, con estas con estas tropas. Sinceramente, bueno, o sea casi no hace falta utilizar la la caballería. Vamos a acelerar el tiempo. Y vamos a por ellos, es un poco sincóbar. Sí alabados sean los dioses. Hemos matado al general enemigo bueno, y el miedo no se apodera general. del corazón de sus hombres. para que veáis una pues, batalla pues, para el tiempo y como veis entran a rasa es una victoria heroica digna pues nada, de los soldados romanos. ningún tipo de dificultad como veis esto es una eh, la campaña esta el principio de la campaña por lo menos es una campaña para ir aprendiendo como es lógico y vamos por ejemplo pues a, a ocupar también la gente está más o menos contentilla y bueno pues aquí tenemos un barco enemigo al que le vamos a dar un poquito de calor creo que estamos tenemos superioridad numérica y en este caso bueno pues no podemos hacer una, una batalla guiada en este caso pues igual que en el Rome original las batallas navales son automáticas. Hemos ganado. Y, y bueno, pues huyen como cobardes. El mar es nuestro. Nosotros vamos a, a intentar ir detrás de ellos para acabar. Para que no escapen y poder atacarlos con. Para que no quede nada. Y.. Y bueno, pues nada, ya tenemos este otro enclave, que sería el enclave de Calaris. Eh, tiene algunos edificios, pero seguramente podremos construir alguno más. Vamos a darle, por ejemplo, a este botón. Y bueno, pues eh, vamos, por ejemplo, a construir una muralla, que siempre son útiles. Y una casa del comerciante. Vale, bueno, pues nada, misión cumplida. Tenemos aquí... Eh, Nuestras tropas que están dentro se van, supongo que se irán curando con el tiempo. Aunque me parece que en este caso, pues hay que reentrenarlas. Pero como no tenemos ningún edificio tipo, yo que sé, pues eh, cuartel o algo así, pues no, no podemos hacerlo. Vamos a ver aquí también cómo, cómo va la cosa. Están construyendo, aquí están construyendo, aquí eh, también están construyendo. No están produciendo ninguna unidad. Vamos a ver si podemos decirle que, que haga, por ejemplo, pues eh, algún barquito más. Y aquí en Arimino siguen también construyendo el cuartel de la milicia. Y vamos a dejar estas unidades por ahora. Esto obviamente, seguramente, se puede jugar muchísimo mejor de lo que yo estoy jugando. Aquí nos están, por ejemplo, diciendo que hemos tenido éxito en la misión del Senado y hemos capturado pues, el, el enclave de Calaris. El Senado comprueba con agrado que has tomado este enclave y se te concederá una recompensa por tus esfuerzos. El Senado prestará especial atención a tu facción de cara a ocupar un cargo en él. Ok. Bueno, pues... Nada... Aquí tenemos todos los informes de reclutamiento, fin de turno, construcción y la guerra que le hemos declarado o que le ha declarado Britania a Germania. Avanzamos el turno. Y vemos como tenemos aquí más barcos que vienen a defender aquí. ¿Listos para zarpar? Vienen a defenderse. Sí, a atacarlos. Huyen cobardes. El mar es nuestro. Y bueno, por lo que estoy viendo, pues tenemos aquí una nueva misión. Que tenemos que tomar el enclave de Narbo Martius el senado te pide que tomes este enclave por la gloria del imperio, se te recompensará generosamente, vale Narbo Martius, que supongo que será Narbona o Narbón, ok bueno pues, cogemos nuestro barquito, nos vamos aquí a Calaris vamos a animar aquí y eh, vamos aquí al enclave de Calaris y nos llevamos unas pocas tropas o quien sabe pues casi que nos la vamos a tener que llevar todas porque no tenemos ni idea de lo que nos espera en ese, en ese pueblo. Vamos a coger a nuestro espía y lo vamos a enviar aquí a ver si llega antes que nosotros y... vamos a ver... es que no me gusta nada dejar esto vacío pero creo que no tengo más remedio vamos a ver... vamos a dejar aquí una, unas pocas tropas y aunque sea bueno pues vamos a enviar parte de las tropas que tenemos aquí en dirección a, a Narbona metemos a nuestras tropas en sí, el barco para y enviamos el barco en dirección a a ver, entonces ahora lo que habíamos dicho era de coger parte de las tropas que tenemos por aquí a la orden. e ir enviándolas en dirección a Arbona. Adelante a ver si tenemos algo más aquí. Señor, general. Nos vamos enviando poquito a poco. Y a ver si, si nos da tiempo a llegar. Bueno, aquí hay un montón de avisos, como siempre. Que no nos vamos a parar ahora a leer. Y, y avanzamos turno. Rápido, nuestra paciencia tiene un límite. Bueno, tenemos aquí una negociación diplomática con estos rebeldes. Y solo tenemos la opción de sobornarlos. Vamos a ver si se dejan sobornar. No nos insultes. Rápido. Nuestra paciencia no le, tiene no un límite. No ninguna gracia que los sobornemos. Lo que tenemos que hacer es invadirlos y dejarnos de, de historias. Que para eso somos los romanos. Bueno, pues vamos a esperar un poquito más por aquí hacia abajo. Y estas tropas supongo que se seguirán moviendo. Nosotros continuamos. Nos están rodeando aquí, por lo que estoy viendo, estos barcos, que no sé qué es lo que pretenden. Atacarnos todos juntos. Vamos a seguir moviéndonos. más avisos tenemos aquí mayoría de edad a mulio julio para una familia romana que uno de sus hijos llega a esta mayoría de edad como en este caso es algo que enriquece bueno pues este personaje estaría aquí aquí tenemos a, a mulio julio y lo podemos utilizar pues por ejemplo para para enviarlo con, conjuntamente con alguna tropa pues en dirección a calaris Podemos montar en este barco que tenemos aquí, por ejemplo. Sí, capitán. Y ahora, bueno, pues en el próximo turno ya podríamos enviarlo a, a este enclave que tenemos ahora mismo completamente vacío con, con solo estas tropas. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de crear algo más. Un cuartel, por ejemplo. Información, información sobre construcción y nos vuelve a recordar que tenemos que tomar el el, el, el enclave ese de Narro. siguiente turno estos nos siguen persiguiendo creo que tienen ganas de guerra aquí está Marsella que probablemente pues en cuanto podamos lo vamos a tomar y vamos a bajar a nuestras tropas nos vamos a poner por ejemplo a atacar listos para atacar Este, en este turno. Por ahora solo nos deja des, nos deja bajarnos. Bueno, estoy viendo sí, que amo. no le va a dar es tiempo mío. a llegar aquí a, a nuestro espía. Entonces casi que hoy tarde sí, bueno, movimiento, lo vamos movimiento a enviar aquí a, votado, a, señor. a Marsella. Tenemos aquí Señoría. a nuestro diplomático que lo tenemos de Señoría. paseo. Que vamos a echar un ojo mientras tanto ese gesta sigue creciendo la gente está bastante contenta quizás podíamos hacer una cosa y es subirle un poquito los impuestos para sacar un poquito más porque en total bueno, están contentos de sobra eh, y así de paso bueno pues también os podemos construir alguna cosilla más vamos a construir por ejemplo estas dos opciones y eh, por ejemplo, bueno, pues también vamos a hacer más piqueros. Señor, vamos a invitar a estas tropas aquí. Listos para zarpar. Y los vamos a enviar ¡Avante! en dirección a Calaris para que no esté tan solito eso. Y mientras tanto, bueno, pues tenemos aquí un par de ejércitos que poco a poco van a ir llegando aquí a la ciudad esta de Narbona. Pero me parece que no van a, dar llegado, no van a llegar a tiempo. Me gustaría primero, antes de atacarles, eh, me gustaría primero saber qué es lo que tienen. A ver si en el próximo turno el espía nos puede decir algo. Y según lo que haya, pues esperaremos por estas tropas o no. Pero bueno, siempre nos vendrán bien para luego atacar Marsella. Vamos entonces a avanzar un turno más. Bueno, pues vamos entonces a sí, ver Mejillo qué es lo que hay aquí espero. dentro. Y ya nos da información. Es una ciudad, bueno, bastante. con bastantes cosillas ya, bastante interesante. Incluso tiene una empalizada, lo cual nos va a obligar, pues, a. nos va a obligar a, a tener alguna arma de asedio. Y luego, por lo que estoy viendo, bueno, pues no tiene unas tropas ahí muy variadas, pero son bastante numerosas. Entonces creo que tenemos que tomárnoslo con un poco de, de calma vamos por ejemplo pues mientras estos van llegando mientras estos van llegando vamos a ir haciéndole un asedio vamos a hacer un par de un par de armas de, de asedio y mientras tanto, bueno, pues vamos a intentar que esto, estas dos tropas lleguen a a tiempo para, para la batalla. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, una cosilla que os quería comentar con respecto al juego y que también es bastante interesante en esta remasterización es que el juego tiene las 22 facciones originales del antiguo del, del, del rom original y además tiene 16 nuevas eh, que bueno no son nuevas del todo porque antes ya estaban en el juego pero que ahora podemos jugarlas o sea tienen su correspondiente facción que podemos controlar nosotros y eh, bueno pues tu, su correspondiente eh, campaña vale bueno, pues nada. Quemamos todo, eh, todos los, los reportes, para que nos deje pasar de turno. Rápido. Nuestra y aquí vamos a intentar sobernar otra vez, ilícito. a ver qué nos dicen. Podemos hablar en privado. Uy, pero este tío nos pide muchísimo dinero. Nana, no, no, no. no hay trato, tío. Hasta la próxima. Chao, chao. Como veis, pode, podemos hacernos con ciudades eh, simplemente sobornando. Pero claro, cuesta muchísimo dinero. Vale, ya tenemos un, una cantidad de recursos importante. ¡Listos para zarpar! ¿Y qué pasa? ¿La tropa que estaba aquí no, no se montó? Sí, capitán ya se bajó, ah, no, ya se bajó ya está aquí, vale, perfecto bueno pues entonces a ver si estos han llegado Que por la zona hasta las monta montañas tardan bastante en atacar. Y vamos a ver una cosilla. Vale, el enclave tiene suficiente comida para resistir cuatro turnos. Si esperamos los cuatro turnos sin atacar, simplemente asediándolos, al final se acaban rindiendo, ¿vale? Que eso también es otra opción, pero bueno, obviamente perdemos tiempo y no es tan divertido. Bueno. Pues, nada, continuamos con el asedio, esperamos un tornillo más, a que lleguen estas tropas y nos echen una mano, por si acaso, aunque yo creo que no tendríamos ningún problema en derrotarlas, pero vamos a ir sobre seguro, y más teniendo en cuenta que estáis ahí vosotros viendo, y me daría vergüenza perder una batalla, sí, eh, entonces vamos a vamos a hacerlo de esta manera marido adecuado nos está pidiendo por ejemplo pues que este hombre es adecuado para formar parte de nuestra familia quieres que se case con tu noble hija y se convierta en un hijo para ti dispuesto a que le concedas un puesto de responsabilidad es buen atacante romano de verdad y es combatiente bueno pues perfecto muy bien y este se ha casado con mi hija y está en qué ciudad en Arretio vale tenemos aquí pues a alguien que podemos por ejemplo Mandar en dirección a la ciudad nueva que vamos a conquistar para que haya un dirigente en ella. Bueno, quemamos todos los papelitos y avanzamos en turno más. Bueno, esta va a ser la última batalla que vamos a hacer, vamos a, vamos a luchar aquí en, en Arbona y lo vamos a dejar porque obviamente pues si no eh, este vídeo ya seguramente es súper, súper largo, no queremos que, que lo sea más. Bueno, pues nada, vamos a, a unir a estas tropas y a ver si a este le da tiempo a llegar. No le va a dar tiempo pero por los pelos. ¿no? Bueno, pues nada. Creo que ya, ya es el momento de que ataquemos. Ya tenemos eh, dos máquinas de, de asedio. Y tropas las que nos dé la gana. Ya podemos asaltar. Y, y hundirlos en la miseria. Allá vamos. Espero que no me salga el tiro por la culata. Bueno, pues esta es una ciudad ya que, como veis, tiene... Una pequeña diferencia, y es que tiene una muralla, lo cual, bueno, pues añade eh, un extra de, de dificultad. Ariete, ariete, ariete, Tenemos dos arietes ariete, con dos unidades ariete. diferentes. Y uno de los arietes, pues por ejemplo, lo podemos enviar en esta dirección camara. para que vaya por esta puerta. Y ariete, este, pues... lo de siempre y son grupos de unidades en general lo ponemos en el cuarto este por ejemplo bueno pues lo ponemos en el 2 y estos lanceros infantería ligera y vamos a poner 3 el 3 unido mira. Vamos a acelerar el tiempo para no esperar. Fijaos cómo se va acercando a la puerta. Los soldados están a las puertas. Han de abrirse paso con el ariete. Vamos a parar un momento el tiempo y fijaos que aquí ya tenemos a gente que nos está esperando. Entonces vamos a mandar, eh, pues estas tres tropas. Que se vayan apostando aquí detrás para que en cuanto llegue el momento ataquen. También vamos eh, a mandar a estas a que se vayan colocando en puerta. A estos, pues los vamos a poner, por ejemplo, por aquí y que vayan atacando a esa partida de guerra. Vamos a acercar también a caballería y aceleramos el tiempo. Vamos aquí como golpean la puerta, ya han roto la puerta. Han hecho un buen trabajo. El ariete ha destrozado la puerta. Esto lo vamos a poner aquí. Y vamos a atacar con, con estas tropas. por ejemplo. Es bueno. Les ordenamos que... que disparen proyectiles para ir debilitándolos poquito a poco. Y estoy viendo que tienen caballería, no sé si fijasteis no tienen caballería eso es una dificultad añadida siempre. Tras tanto vamos a parar el tiempo una vez más y vamos a ver qué es lo que pasa en esta zona del mapa. Nos están atacando esto, este ariete, pero vamos a tener que alejarlo porque si os fijáis aquí hay como una especie de torretas que nos atacan a las unidades, entonces están metiéndole demasiada caña. hecho del ratón dejándolo pulsado pues podemos trazar una... podemos trazar una trayectoria vale. bueno vamos a enviar a esta gente aquí dentro por los dioses los soldados han cumplido hoy han tomado la muralla y a estos los vamos a dejar por aquí a la carrera y a estos también los vamos a meter dentro la caballería la vamos a ir moviendo pues por aquí. Nos han, nos han roto esto. Bueno, pues nada, eh, tonto de mí. Nada, tenemos que entrar por esta puerta narices porque nos han roto el ariete. A menos que volvamos y con estas tropas y cojamos este ariete que está sin usar, eh, pues no, no vamos a conseguir nada. Y para hacer eso, bueno, pues entramos por esta puerta y listo. Decirle que vayan entrando. A, a unir aquí. ¡Rastiros! ¡Rastiros! Vamos a mandarle a estas tropas con proyectiles que ataquen. a acercarnos poco a poco. Y en cuanto vengan a atacarnos, pues los echamos hacia atrás. Ahí viene la caballería. Y vamos a echar. le vamos a echar a los piqueros aquí. Alabados sean los dioses. Hemos matado al general enemigo y el miedo se apodera del corazón de sus hombres. Sí. Sacar aquí a... a las unidades estas que estaban sufriendo un poco. A sacar a nuestro general antes de que tu gallardo general ataque bueno, dolor entre sus tropas ¿Te al final la cosa no era tan fácil vamos a ver vamos a matar aquí a estas tropas atacar A, a la caballería por la parte de atrás. ¡A ¡Venga, Bombeo! ¡Venga, Bombeo! ¡A paso, ligero! Al final me ha, me ha acabado con con el general. A la carrera. Es una bueno, victoria heroica, pues nada. digna de los soldados romanos. Hemos conseguido ganar, pero ha sido con algo malo y es que hemos perdido a nuestro general, que obviamente, pues con el tiempo ya tenía cierta experiencia y nos proporcionaba de... ventajas en la, en la batalla. Pero bueno, yo es que no soy ningún máquina jugando estas cosas. Dejamos atrás el ejército. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra ¡Hitoria! ciudad de Narbona, que ya es nuestra, la vamos a ocupar que también podemos esclavizarla si queremos pero bueno tenemos dinero de sobra y lo que sí vamos a hacer es bajarle los impuestos porque están contentos pero ahí en bueno vamos a dejar así vamos a ver eh, qué es lo que tenemos por aquí que podemos construir restauración de tierras y carreteras a construir carreteras que siempre son interesantes para comunicarnos con el resto de, de nuestro imperio y bueno lo que tendríamos que hacer ahora como es lógico eh, pero que vamos que ya no ya no lo vamos a hacer en este vídeo lo haré yo ya por mi cuenta eh, sería el siguiente paso sería atacar aquí Massalia que sería lo que es la actual ciudad de marsella bueno pues nada esto es lo que os quería enseñar del juego no nos vamos a alargar mucho más porque creo que ya el vídeo en este caso ya seguramente va a ser bastante más largo de lo que yo querría. Y, y bueno, pues eh, espero que os haya gustado. Yo sinceramente, a ver, para mí ROM ya era un juego eh, de esos clásicos que tienes en que se quedaron en tu, en tu mente desde el momento en que los jugaste. Y esta remasterización obviamente no está al nivel de las actuales eh, producciones de, de Creative Assembly, vale de los actuales Total War obviamente los total wars de, que tenemos ahora pues son bastante bastante mejores en cuanto a, a gráficos pero tiene algo vale eh, lo que me gusta es algo que tiene es que respeta mucho lo que era el juego original a pesar de que tiene una nueva interfaz que tiene pues eh, mejores eh, por ejemplo unidades en batalla un mapa más claro más moderno eh, efectos de luz y demás y obviamente por las resoluciones pues aparte de todo eso, eh, pues uh, tiene, eh, tiene ese respeto hacia lo que era el juego original, ¿vale? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? eh, Seguramente, pues, eh, para tener un juego ya más moderno tenemos el rop 2, que por desgracia pues, no tenemos eh, en, nuestra, en nuestro sistema operativo. Eh, y a pesar de que fue un juego que en su día fue, eh, fue anunciado para... Para, para Linux en aquella época en la que Valve bueno pues anunciaba SteamOS y, y parecía que todo iba a ser eh, bueno la acabose iba a ser la el, iba a ser la fiesta constante para los jugadores de linux al final bueno pues la cosa no ha estado tan mal pero queda un poco lejos de, de la realidad y nada señores esto fue lo que quería enseñaros de rom mucho más nos puedo enseñar porque si no sería un vídeo super largo como os dije hace un momento eh, hemos visto unas cuantas batallas, hemos visto un poquito de, de del mapa bueno, pues de gestión y de movimiento de tropas y, y demás que sería la parte bueno, pues de estrategia en tiempo en tiempo real no, en tiempo real serían las batallas, sería estrategia por turnos, este juego como sabéis, la, la, los juegos de Total War pues tienen las dos partes de la estrategia y, y nada volver a agradecer a Feral que nos haya facilitado esto, recordaros que en dos o tres semanas tendréis un un análisis completo del juego en nuestra página web que os ruego que no os perdáis y por supuesto bueno pues recordaros eh, que somos jugando linux.com que podéis visitarnos en nuestra página web que ahí pues vais a encontrar las mejores noticias sobre los juegos de linux en nuestro idioma en español y, y también por supuesto bueno pues eh, un montón de enlaces en la descripción que, que por ejemplo pues son a nuestras redes sociales de más de twitter a nuestras salas de, de discord de matrix nuestros canales de vídeo de, de youtube y de tweets eh, nuestro grupo de telegram por supuesto eh, ahí tenéis un montón de ellos podéis visitarlos todos si queréis y o escoger lo que os sea más cómodo para comunicarnos con, con comunicarse con, con nosotros y luego, bueno, pues eh, también lo que os digo siempre, si os gusta el vídeo, por favor, por favor, dadle a like, para nosotros es muy importante. Si os gusta nuestro contenido sobre juegos en Linux, eh, bueno, pues eh, ya sabéis, solo tenéis que suscribiros y marcar la campanita para que cada vez que tengamos algún tipo de contenido nuevo, un stream, un vídeo nuevo, pues os llegue un aviso. Y, y luego, bueno, pues eh, si queréis hacer cualquier tipo de comentario, perfecto, nosotros estamos ahí para contestaros lo, lo antes posible. Y nada, sin más, me despido, espero que, como os dije antes, que os haya gustado este vídeo de, de Total War Rome Remastered, y nos vemos, hasta la próxima chavales, chao, chao, chao, chao.